Eh, aquí estamos con la ambulancia de 911 ¿Eh? chequea aquí estamos con la ambulancia de 911 ellos no están ese el joven que se encuentra un poco malo y está malo chequea la ambulancia de 911 después de una hora aquí con el protocolo dame tomarle la placa la ahí la placa con el protocolo ellos dicen que no pueden llevar el paciente porque no están autorizados de llevarlo, véalo ahí chequen mírenlo ahí, entonces este es el país que nosotros nos gastamos para que nos cuide y nos proteja y cuide de este virus esos son los polis que están aquí también acompañándonos cheque aquí lo tuvimos que llevar y vean en el motor ve en el porque la ambulancia, chequéalo ahí, el 911 no pudo llevarlo. Ese país que nosotros nos gastamos aquí, en República Dominicana, un joven que está dando, infectado de, corona, de coronavirus. Entonces, el gobierno no tiene un plan de contingencia para sobreguardar la salud de los ciudadanos y de quien lo necesiten. Chequéalo ahí, el 911 se va... Digo, ¿por qué se va? Porque ellos tienen autorización de llevar un enfermo o una gente que presente los síntomas de, co de coronavirus. Ya ustedes vieron, no hay más palabras.